En este ejercicio nos piden que calculemos el precio y la cantidad de equilibrio en un mercado, dándonos la función de demanda y la función de oferta que son las que tenemos ahora mismo en pantalla. Cantidad demandada igual a 4000 menos 16P y cantidad ofertada igual a 20P menos 3200. Como sabemos, en el equilibrio la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada por eso nos encontramos en equilibrio. Por lo tanto, podemos igualarlas como vemos en imagen. 4000 menos 16P es igual a 20P menos 3200. Por consiguiente, 7200 será igual a 36P y despejando el valor de P nos sale que es 200. El precio de equilibrio en este mercado será de 200. Si sustituimos este precio en la función de demanda, tendremos que 4000 menos 16 por 200 es 800. Podríamos haberlo hecho igualmente en la función de oferta. 20 por 200 menos 3.200 es igual a 800. La cantidad de equilibrio, lógicamente, tiene que ser igual en la demanda y en la oferta porque, por definición. Por consiguiente, precio de equilibrio será 200 y cantidad de equilibrio 800. Podemos verlo gráficamente a continuación.